Bueno, es una, es una pregunta difícil de responder de manera, de manera rápida y concentrada pero creo que una, un tema importante para entender el acompañamiento es que se inicia con una rotura. Acompañar es romper con una forma de trabajo en el campo de la intervención social que no ha tenido demasiado en cuenta al otro y que se ha construido casi casi de espaldas al otro. Ese es como el origen y luego está la alternativa a esa forma de trabajar que tiene que ver con, bueno, con lo que hemos oído ya en distintos discursos, que es básicamente el ponerse al lado de alguien, ¿no? el quitarse una, una cierta máscara una cierta máscara que nos aparta del otro, que nos hace ser más profesionales y menos personas, y en esa, en esa vinculación, en ese trayecto, en esa relación fluida y sin, sin demasiadas barreras ni fronteras, será algo especial, será, será algo de un proyecto distinto al que había existido hasta, hasta ese momento. Bueno, pues yo empecé a, a, a, a... Bueno, yo creo que ha salido también en distintos aspectos y, y en, en distintas lecturas que uno puede hacer, ¿no? Que, que cuando uno empieza a acompañar casi no se da cuenta, de que está, no es consciente de que trabaja desde esa dimensión, desde ese verbo, ¿no? Pero cuando empieza a leer y, y le pone palabras a un tipo de actividad, uno se da cuenta que lo que hacía era acompañar, ¿no? Y de eso estamos hablando de más de 20 años. Yo creo que, en realidad, las prácticas es posible que hayan cambiado poco lo que pasa que sí que sean como, no, no diré masificado, pero hay más gente que trabaja desde esa, desde esa dimensión de la compañía. ¿no? La gran diferencia es que han aparecido más textos, hace 20, 22 años, 23, solo había textos en francés, ahora hay algunos textos breves en castellano y por ahí es como más fácil de ponerle palabras a determinadas prácticas, pero yo creo que en esencia las prácticas han cambiado poco, siguen siendo las mismas, lo que pasa que hay más gente que las hace o que dicen que las hacen. Y ahí es un interrogante que, que planteo que tenemos que ver si realmente es así, si son prácticas que se hacen o si son palabras que se dicen en relación a las prácticas que se hacen pero que no se hacen. Bueno, yo no, no tengo claro que exista un proceso de rotura en relación al, al acompañamiento. Para mí la palabra acompañamiento es una palabra que, que no se deja aprender, ¿no? con h intercalada. Es una, una, es una palabra que se escapa, como las anguilas, ¿no? que, que son escurridizas y que cuesta mucho de definir. De hecho, mmm, decía que en, que en castellano hay textos breves, pero no hay un texto amplio, porque yo creo que es un texto que una sola persona no puede afrontarlo con, bueno, con la profundidad y con la delicadeza que, que, el, que el concepto necesita. Yo creo que al final lo que va a pasar con acompañamiento es que alguien, a lo mejor el observatorio, se va a meter ahí en un trabajo amplio para, para definirlo desde diferentes puntos de vista y desde diferentes voces, y se va a poder, no diré que se van a sentar unas bases, pero sí que se van a plantear algunas cuestiones generales, porque para mí el acompañamiento tiene más que ver con una filosofía, que no con una técnica que se pueda aplicar de manera, de manera concreta, igual para todos, sino que cada uno tendrá que poderlo interpretar.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 que han aparecido, que puede ser básicamente que desaparezcan ¿eh? o que permanezca en convivencia con otros modelos nuevos que pueden aparecer dentro de 10.